¿Cómo están? Soy Cristian Encantado, sé que con ustedes el día de hoy está un tema que encontré en las preguntas más populares, más buscadas en Google por las mujeres y me sorprendió un poco pero bueno dije bueno voy a tomar esta pregunta y voy a hablar al respecto en uno de mis videos La pregunta es ¿Cómo conseguir a una pareja millonaria? Eh, y realmente quiero platicar de esto porque aparte de que tengo una historia que se relaciona con este tema eh, creo que les puedo ayudar para aquellas personas que realmente deseen algo así antes de empezar y decirles mi historia y demás quiero recordarles que este canal es de libre expresión y no me gusta ver en los comentarios prejuicios o gente juzgando a otras personas solo porque eh, la diferencia de pensamiento o las diferentes ideas se muestran o son bastante claras. Es decir, si alguien dice, ay sí, estoy buscando a alguien que me mantenga y otra persona dice, ay no estás floja, no estás eh, mantenida, ponte a trabajar, ese tipo de comentarios no son realmente bienvenidos y generalmente los borro. ¿Por qué? Porque así como una persona puede decir que le gusta el, las personas de su mismo sexo o le gusta, no sé, Dormir boca abajo y con las patas arriba, no sé, cualquier cosa No, no, es importante que entiendan que cada persona es libre de hacer con su vida lo que sea Y ese tipo de prejuicios es lo que limitan la mente humana Para constantemente vivir en la forma en la que todo mundo dice o decide que debemos vivir Y no creo que sea la mejor forma Entonces, dicho eso, eh, quiero que imaginen por un momento que en lugar de, de pensar en, una, de, en lugar de pensar en alguien que está buscando por una pareja millonaria, piensen en alguien que está, pensando, que está buscando a una pareja a la que le gusta el arte, o a una pareja a la que le gustan las películas de terror, o a una pareja que sea vegana, o a una pareja que le guste salir de fiesta, o a una pareja que le guste fumar marihuana. Piensen, cambien el busco a una pareja millonaria, por, busco a una pareja lo que sea cuando ustedes hacen ese, ese cambio se darán cuenta que es muy normal y muy común que las personas estén constantemente buscando por ciertas características, intereses o eh, cualidades al momento de encontrar a su pareja o de buscar a su pareja es normal y sucede todo el tiempo evidentemente que cuando uno habla de dinero inmediatamente se dispara la idea de ¡ay! está mal ¿por qué? porque vinculamos la idea de que esa persona únicamente quiere el dinero ahora, es completamente normal que una persona busque una característica en específico en otra lo que no está bien es que esa persona elija estar con dicha persona únicamente por esa característica. Es decir, que si yo estoy buscando a alguien que es millonario o millonaria, está perfecto. Pero entonces, una vez que encuentro a esa persona, me voy a tomar el tiempo para conocerla, para pasar tiempo juntos y para entender si realmente somos compatibles para tener una relación. Si no somos compatibles, si algo de esa persona no me gusta, entonces yo... Lo digo y me voy. Lo que está mal es quedarse únicamente por esa característica, que en este caso sería el dinero. Si yo digo, ¿sabes qué? No me gusta nada de esta persona, no somos compatibles, pero vaya que tiene un montón de dinero y eso va a ser la vida más fácil, y la comunidad, y, y me imagino, los coches. Eso es lo que está mal. Del mismo modo, si yo busco a alguien que le gusta el arte, encuentro a esa persona, la conozco, pasamos tiempo juntos y si hay compatibilidad, entonces decidimos estar juntos. Pero si no, jamás me voy a quedar con esa persona solo porque le gusta el arte o solo porque es muy bueno pintando o haciendo esculturas. No, claro. Bueno, del mismo modo sucede con todo. Es normal, puedes elegir a una persona o buscar a una persona basándote en una característica pero una vez que la encuentres tienes que asegurarte que todo lo demás también te gusta y no quedarte con esa persona solo por esa característica porque entonces ahí es donde está el error ¿vale? entonces dicho eso, eh, si tú encuentras a una persona millonaria y la conoces y no funciona, está bien, déjala ir, no te quedes ahí por el dinero. Encuentra otra que también sea millonaria. Y entonces conoce a esa persona, pasen tiempo juntos y si son compatibles te quedas. Si no, la que sigue y la que sigue y la que sigue hasta que encuentres a alguien que tenga esa característica que sea millonaria o millonario, pero que también te complemente en todo lo demás. Es decir, que también te guste cómo es esa persona como ser humano, que te guste cómo te hace sentir, que te guste cómo son juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dicho eso, tengo una, una historia personal. Cuando terminé mi carrera en México, me fui a estudiar una maestría suiza y estuve viviendo ahí dos años y después de la maestría estuve viviendo un año más. Entonces, fueron tres años en, en total... Eh, y en ese tiempo, bueno, yo no era rico, en ese entonces tenía algunas páginas web que me generaban ingresos suficientes para pagar mi renta, para pagar mi colegiatura de la maestría, mi comida y, bueno, salir de fiesta de vez en cuando, tener una vida, vaya, normal, ¿no? Eh, para los que no saben, Suiza es un, una, un país muy pequeño en Europa Central. Eh, y tiene un ingreso per cápita bastante, mal, bastante alto, es de los países más ricos del mundo, los salarios son muy muy altos. Eh, se los platico solo para que, como información, porque es importante para el contexto de la historia. ¿no? Entonces, eh, bueno, en una ocasión yo fui al supermercado y compré mis cosas, salí del supermercado y estaba tonteando en mi teléfono. Y de repente vi a tres chicas saliendo del supermercado y una de ellas estaba muy, muy guapa. Entonces dije, bueno, eh, qué chica tan guapa, ¿no? Y me quedé viendo y me volteó a ver y se volteó. Y después me volteó a ver otra vez y le quedé viendo y le sonreí y como que me sonrió un poquito, pero no mucho, como que no estaba segura y después nos estábamos viendo y viendo y viendo. Y... Eh, quería realmente conocerla, entonces lo que sucedió fue que, bueno, estaba ahí con sus amigas y mientras yo estaba tratando de agarrar valor, ella entró a otra tienda, se separó de sus amigas y dije, bueno, si lo voy a hacer es ahora o nunca, porque evidentemente es mucho, mucho más fácil eh, hablar con una chica cuando está sola que cuando está con sus amigas, entonces me acerqué a la tienda y esperé a que saliera y mientras tanto yo estaba súper nervioso, en ese entonces no era tan tan seguro de mí mismo como para hablar con cualquier chica eh, entonces esperé y cuando salió le dije bueno, hola, ¿cómo estás? La, la, la, la, la, la, empezamos a platicar y eh, después de cinco minutos de conversación le pedí su teléfono, me lo dio y um, bueno después de unos días le, le mandó un mensaje, empezamos a hablar salimos, tuvimos varias, un par de citas, empezamos a salir más y más y estuvimos por algunos meses saliendo, dos o tres meses de hecho eh, y en una ocasión, ya, vaya, ella iba a salir de vacaciones con su familia y me dijo, oye, fíjate que en estos días no voy a estar porque, bueno, pues tengo que salir con mis papás y demás y le dije, sí, no, está bien, bueno, nos vemos cuando regreses, no pasa nada eh, evidentemente que seguíamos en contacto y cuando ella se iba me mandó una selfie, una fotografía eh, y noté que en la parte... Estaba como en, ella estaba como en un hangar, como un aeropuerto y en la parte de atrás había un, un avión pequeño, no era como el típico avión comercial era más bien como un avión pequeño, como un jet privado y entonces dije, oye, ese jet que está atrás de ti está súper bueno, ¿no? Eh, yo pensaba que ella estaba un, en un aeropuerto normal y vio el jet y se tomó una foto con el jet atrás. Pero resulta que ese jet privado que estaba atrás de ella era el jet privado de sus papás. Eh, no me enteré hasta después de dos o tres meses cuando vi esa foto y me dijo que, bueno, sí, sus papás, su papá es el dueño de una... Empresa que vende partes electrónicas a las aerolíneas. Entonces tienen mucho dinero, mucho. Y tienen, ¿por qué no? Un avión privado. Eh, evidentemente, eso fue un shock para mí. Porque, eh, bueno, para empezar, nunca me lo esperaba. Que yo la vi cuando la conocí, eh, la vi como una chica normal, o sea, vestía muy bien, pero. Nunca me pasó por la mente, wow, es millonaria o algo así. Eh, y en ese entonces yo me vestía de la mejor forma en la que podía, eh, pero nada exótico ni nada súper caro. Generalmente la mayoría de mis prendas eran Zara o Massimo Dutti. Tenía algunas prendas que eran un poco más caras, pero eran regalos de familiares o de amigos. Eh, pero vaya, que en sí mi forma de vestir era, pues, de las marcas promedio, ¿no? Eh, y cuando salíamos, sí, normalmente yo invitaba, a veces ella lo hacía porque en Europa es muy normal que pues cada quien paga lo suyo o de repente uno paga y después la siguiente vez el otro paga, las chicas son muy independientes. Entonces sí, ella me invitaba a veces o pagaba lo suyo o yo invitaba, la mayoría de las veces yo invitaba. Entonces sí fue pues, así como que, a ver eres millonaria y yo aquí estoy sufriendo para pagar la renta y de repente salir contigo es como, es como un sufrimiento porque sé que tengo que pagar o quiero pagar y tú mientras tanto tienes, no sé, mil euros a la semana o, o al día para gastar eh, evidentemente fue un poco pff, shocking eh, pero eh, fue bastante interesante porque, porque me di cuenta que en Suiza la diferencia de clases no está muy marcada, entonces es muy normal que tú puedas codearte en el restaurante, en el bar, en la pista de baile, en cualquier lugar con personas que tienen mucho mucho dinero y también con personas que viven pues normal no eh, y eso jamás hubiera pasado en México porque en México una chica con ese estilo de vida o con ese nivel de familia, de, de nivel económico en la familia, eh, para empezar está rodeada de guardaespaldas y si aún así me da, me doy el valor de acercarme a hablarle, eh, vaya, tendría que... es normal, me daría cuenta que no es de clase media o que no es de, de una persona normal. Vaya, es la diferencia que, aparte de que tendría que ir a, los mejores, a las mejores zonas de la Ciudad de México para, evidentemente, encontrarme con este tipo de eh, personas con tanto dinero. Um, entonces, es lo que me sorprendió cuando yo vivía en Suiza que, bueno, de repente puedes estar platicando con alguien en la calle y no sabes si tiene un jet privado o no sabes si vive normal como tú o no mientras que en otros países normalmente como en México, Latinoamérica en general o en Asia también o en África o en otros países incluso en Europa eh, pues es muy muy fácil notar cuando alguien eh, tiene un nivel más alto económicamente que otro, ¿no? Uh, a lo que voy es que eh, hay, hay... en algunos lugares es realmente muy fácil o sea, si realmente quieres conocer a alguien, lo que te, lo que te recomiendo es mudarte a Suiza. Tú te, vas, tú te mudas a Suiza, o a Liechtenstein, o a Luxemburgo, o a eh, otro, Noruega. O, es, va a ser muy muy fácil que en el supermercado incluso conozcas a alguien que tiene mucho dinero. Sin embargo, estoy, hablando, estoy haciendo este video en español y es muy probable que la mayoría de las personas que están viendo este video pues no pertenezcan a esos países yo soy de México, no tiene nada de malo eh, en México y en cualquier país hay personas con mucho dinero pero sabemos que esas personas son muy buenas en pues separarse bastante bien del de promedio de las personas, del promedio de la gente ¿no? Eh, entonces la forma en la que yo te recomendaría si realmente quieres conocer a una persona millonaria o con estabilidad económica bastante, bastante buena es dos cosas hay dos formas en las que puedes hacerlo ¿por qué? porque yo lo he hecho eh, no solo en Suiza desde que empecé a viajar alrededor del mundo he venido haciendo estas dos cosas para conocer no solo chicas millonarias porque no es que me interese eh, conocer a una chica millonaria para casarme con ella, no pero eh, lo hago para conocer, tener conexiones, hacer amigos que tengan un nivel más alto que yo, tanto económicamente como, eh, digamos, en el poder que tengan empresas, que tengan conexiones, influencias y demás. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo me he abierto conmigo y me he hecho oportunidades y he creado eh, conexiones que me, que me han permitido crecer eh, en mis negocios, en, en, en mi situación profesional. Entonces, las, la forma en la que yo lo hago es, una es la forma orgánica, que es, tienes que verte de cierta forma en que perteneces a ese club. Porque, vaya, Suiza tal vez será la excepción, eh, las personas, no, no es muy fácil juzgar a una persona por cómo se ve, para saber si tiene mucho dinero o normal dinero o no dinero eh, pero en la mayoría de los casos en otros países generalmente uno, a veces de forma subconsciente lo primero que se fija es cómo se ve esa persona y después dice, ok, parece, se ve que tiene clases, se ve que tiene dinero entonces, bueno, te tratan de acuerdo a cómo te ven que es un error, porque también he aprendido que las personas que realmente tienen dinero, que realmente tienen mucho, mucho dinero, no necesitan demostrarlo y no necesitan presumirlo. Entonces, se visten normal, se visten de la forma más cómoda que pueden. De verdad, les, puede, les podría sorprender. De hecho, si piensan en las personas famosas, que son millonarias, eh... Bill Gates, um, uh, Mark Zuckerberg, uh, Jeff Bezos, um, Steve Jobs. Si ustedes ven fotos de ellos, vaya, la forma en la que se vestían ni siquiera, ni siquiera se acerca un poco al estereotipo de una persona millonaria. Entonces, eh, vaya, es por eso que sí, normalmente uno juzga por cómo la persona se ve, pero... No siempre es correcto. Entonces, lo que yo hago es vestirme de la mejor forma que puedo, porque, vaya, uno da una mejor impresión. Si no eres famoso, la gente no te va a reconocer, como, ah, sí, esa persona es famosa, entonces seguramente es un millonario famoso. No. Entonces, lo, la segunda categoría es, oh, se viste bien, se ve bien, se ve tranquilo, entonces posiblemente, posiblemente tenga un nivel un poco más alto, entonces lo que hago es vestirme con mis mejores trapos, con mis mejores prendas y me voy a los lugares más exclusivos del lugar en donde me encuentro, los mejores restaurantes, los mejores bares, los mejores clubs y uh, digo tampoco me pongo a consumir como loco porque evidentemente son lugares caros, entonces pero vaya, es suficiente con ir ahí, sentarse, pedir un café, leer un poco, checar a tu alrededor, empezar a conversar con la primera persona que esté cerca de ti, y las cosas empiezan a fluir. Y así es como uno empieza a conocer a personas de ese nivel, de ese rango, que después empiezan a conectarte con otras y otras y otras y otras. Nadie te va a preguntar cuánto ganas. O sea, no hay forma en la que tú tengas que mentir sobre tu, sobre tu ingreso. Evidentemente que no los vas a invitar a tu casa, ¿verdad? Pero eh, eh, no es necesario porque muchas veces, la mayoría de las veces, las personas que tienen mucho dinero realmente contrario a lo que la gente piensa, son muy buenas personas y... Realmente son muy amables, muy amigables y abiertas a expresar cualquier cosa que creen Y tú también puedes, y aceptan cualquier opinión que venga de ti eh, Salir con personas millonarias es realmente una experiencia Es mucho, mucho mejor Porque creces, aprendes demasiado y es bueno para ti Hay una frase que dice Tú eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo entonces, si tú empiezas a salir con millonarios o con gente rica, eventualmente, tú serás una de esas personas porque con las conversaciones, con la forma de pensar, con las opiniones, empezarás a tomarlas y hacerlas tuyas. Y esas ideas y esas creencias y ese aprendizaje y ese conocimiento lo empezarás a aplicar a tu vida y se verá reflejado tarde o temprano, por eso las personas, vaya, pobres, se mantienen pobres, porque siguen saliendo con gente de ese nivel, y no digo que sea malo, no digo que, que ser pobre sea malo, no, tampoco ser rico es malo, son simplemente diferentes cosas, pero es la razón por la que una persona decide, o más bien no decide, se mantiene en un nivel económico, es porque la gente con la que se rodea pertenece a ese ciclo, a ese círculo social. ¿Me explico? Entonces, si tú realmente quieres conocer a una pareja millonaria, empieza a ir a los lugares más exclusivos de tu ciudad. Eso es lo mejor que puedes hacer. Uh, y empieza a... Socializar, No tienes que mentir sobre que tú eres millonario no. Nadie te va a preguntar si eres millonario o no. Tú conoces... Evidentemente que te va a ayudar si lees un poco, si tienes tema de conversación. Porque si vas, conoces a alguien que es de un nivel económico más alto que tú, de un nivel social más alto que tú, y empiezas a platicar sobre cómo estuvo la telenovela la noche, la noche anterior, pues evidentemente que no cuadra. ¿sabes? No, Siempre y sencillamente no cuadra. La otra opción que puedes hacer es... Eh, hay, un, hay dos sitios en internet que eh, son para conocer o para entrar a este círculo social, a este círculo en donde la gente tiene cierto nivel, cierto estatus económico. Entonces, eh, cuando las personas se unen a esos sitios web o esas uh, membresías pues tienen acceso a hacer conexiones o a socializar con personas del mismo, del, del mismo de la misma plataforma del mismo de la misma red social vaya es podemos decir que es una red social de gente con dinero entonces eh, esa es la otra opción que evidentemente es mucho más fácil porque lo puedes hacer desde la comunidad de tu casa Haces tu perfil, eh, pones tus intereses y, bueno, empiezas a conectar a través de en línea. Y quizá te ves a alguien para ir a tomar un café, para ir a comer, para ir de lunch, para salir a caminar, lo que sea. Es como si tuvieras, es como si usaras Tinder, pero es como para gente que tiene un más nivel. Uh, y no necesariamente tienes que ser millonario para usar este tipo de plataformas. El truco es que para usar este plataformas solamente es con invitación, porque evidentemente de otra forma si no cualquiera se metería y ay yo soy millonario vamos a conocernos y evidentemente la plataforma estaría llena de personas que fingen ser ricas, millonarias, empresarias, ejecutivas, lo que sea, ¿no? Uh, entonces, tiene que ser con invitación a alguien que ya esté en el círculo que te mande invitación para que tú puedas suscribirte eh, y ahora ustedes van a decir bueno pero entonces yo no conozco a nadie de esas plataformas ¿cómo le voy a hacer para unirme? bueno, si realmente estás interesado o interesada te puedo mandar una invitación pero para eso bueno, tendrás que mandarme un mensaje eh, eh, personal y te mando el link personal porque no lo puedo dejar simplemente en la, en la descripción porque es, es, es eh, vaya, está en contra de las políticas de la plataforma y si ellos checan que sus links están en internet y lo vinculan conmigo entonces a mí me sacan de la plataforma y no habrá forma en la que yo pueda regresar, pero si estás realmente interesado o interesada me mandas me puedes seguir en Instagram me mandas un mensaje oye eh, me gustaría saber más sobre esta plataforma que dices me mandas una invitación y con mucho gusto te la mando y ya te unes y demás eh, bueno esa es la otra opción pero si no bueno como dije vas a los lugares más exclusivos con tus mejores prendas y simple y sencillamente socializas es la mejor forma de conocer. Evidentemente no vas a conocer a alguien de esa categoría en Burger King. Bueno, vaya, puede pasar, pero quizá en Burger King en Suiza o en Luxemburgo. Pero vaya que si vives en, en México, por ejemplo, que es mi país, eh, aún estando en la zona más exclusiva y vas a Burger King, va a ser muy difícil, muy muy difícil que encuentres a alguien así entonces bueno eso es todo eh, el punto principal que quiero que les deje más claro y más que realmente recuerden es que no elijan estar con una persona únicamente por el dinero no tiene nada de malo que sea eso algo que busquen en alguien pero que no sea lo único que buscan en alguien ¿Okay? eh, que no sea lo único que buscan en alguien, porque entonces ahí ya es un problema. Entonces ahí ya entras en la categoría de ser una persona superficial, materialista, que no te importa nada más que el dinero. Y tarde o temprano, incluso aunque lo consigas, créeme, tarde o temprano, te darás cuenta que hacer, tomar esa decisión de estar con alguien solo por el dinero es un error. Tarde o temprano. Por eso es importante que está bien que busques a alguien con eso, con esa cualidad, característica, lo que sea, pero también fíjate que todo lo demás es compatible contigo y que funciona, que te gusta esa persona como ser humano y que realmente pueden hacer que las cosas funcionen. Y bueno, eso es todo. Si algo les gustó el video, denle un like, si no les gustó, denle dislike, pero déjenlo en los comentarios. Por qué no les gustó. Es un video un poco largo, lo sé, pero la, la historia vale la pena. Si ustedes quieren saber qué pasó con mi amiga, bueno, con esa chica millonaria, eh, bueno, estuvimos saliendo unos meses más, no funcionó, lamentablemente, no me casé con una millonaria. Eh, pero a la fecha eso sucedió en el 2011 y a la fecha somos muy buenos amigos, muy buenos amigos. De repente eh, viajamos juntos, pero somos solo amigos. Y pues sí, ella sigue siendo millonaria y yo no he llegado a ese nivel, pero voy escalando, voy escalando y un día, un día muy muy pronto voy a estar en el mismo nivel o más alto, se los prometo. Eh, y bueno, eso es lo que pasó, seguimos en contacto, somos amigos, nada más, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, déjenme sus comentarios qué piensan sobre este tema. ¿Qué les gustó? ¿Qué piensan de mi amiga que conocí? ¿Les ha pasado algo similar? ¿Les conocieron a alguien que realmente tiene mucho dinero? Cuéntenme, cuéntenme sus historias. Estoy muy emocionado de escucharlas. Y voy a tratar de responderles, ¿vale? Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!